mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí por mi canal. Si es tu primera vez por aquí, yo soy Giseli Salazar y hoy voy a estar mostrándoles cómo hago mi prueba del COVID aquí en Viena, Austria. Yo sé que en Sudamérica, en Centroamérica están haciendo algunas pruebas del COVID, sin embargo... Aquí tenemos varios tipos de prueba de COVID y les voy a mostrar cuál es mi preferida porque de verdad que no duele nada y no te tienen que estar metiendo ese hisopo por la nariz ni nada Esta es con una solución que nos aplicamos en la boca, hacemos un enjuague y listo Les voy a mostrar cómo es para los que están aquí y todavía no saben cómo hacerlo, es súper fácil Así que bueno chicos, sin más preámbulos, vamos a comenzar ok aquí estoy viendo el video mientras tanto para decirles lo primero que hay que hacer es obviamente registrarse en la página web con tus datos esto es súper fácil ahí te va a salir eh, registrarse y después que estás registrado también un email y luego ya vuelves a entrar a la página para hacerte el test la prueba entonces le tienes que dar ya la segunda vez es por probar test porque ya te registraste entonces cuando le das registrar test cada test cada cajita trae un número, ese número lo tienes que escribir en la web y listo Empieza el video donde les muestra cómo hice mi test Esto fue hoy en la mañana, señores, estaba demasiado dormido, así que disculpen mi cara Lo primero que tienes que hacer es aplicarte la solución en la boca y empezar a enjuagar Dios mío, esto me da demasiado... Ah, es horrible tener que enjuagar durante un minuto sin poder botar nada eh, la solución es como agua con sal, literalmente es como agua con sal, empiezas a hacerlo y como ven ahí la pantalla de, o sea, todo, abres la cámara de, de la web y todo Y la cámara te empieza a ver que tú estás haciendo todo en vivo, porque después de este video lo debes enviar a la página del estado o de esa eh, Google Y eh, van a ver que tú de verdad hiciste todo. Esto es en vivo, miren cómo yo estaba ahí Ugh, Ya me daban ganas de vomitar yo Y lo peor es que la propia página te va diciendo Cuántos segundos llevas O sea que no te puedes escapar de estar un minuto con esa solución en la boca Ahí estoy Luego dice que debes agarrar un tubito Que es como de madera Literalmente pero de una madera eh, De un cartón duro mejor dicho Y debes meterlo allí Echarlo todo con el tubito cerrarlo y mostrar el número de prueba que te toca el número de prueba que te toca eh, está escrito en el tubito de ensayo como pueden ver ahí y la página te dice que debes eh, mostrarlo a la página así para que ellos vean que tú estás haciendo la prueba número del tubo de ensayo del tubito ese eso es todo eh, a ver después de eso tienes que darle a aceptar eh, te dice que si lo quieres enviar tienes que guardarlo todo muy bien en su bolsita Sellarlo con, una, como, con un pedacito de papel que trae durito para que por pues, si se riega, eso lo absorba Y ya listo, eso es todo chicos, de verdad que es súper fácil Después de esto hay que irlo a entregar y ahí es lo que viene ahora Bueno, amores, yo ya voy camino a entregar la prueba del COVID en el supermercado se puede entregar en los supermercados Vila en Vipa también se puede entregar. Y hay otros lugares de la ciudad donde puedes traerlo. Si lo traes antes de las 9 de la mañana, te dan el resultado el mismo día. Si lo traes después, entonces te dan el resultado un día después. Yo tengo la suerte de que lo traigo antes de las 9 y siempre en la tardecita ya me envían los resultados. Y por ejemplo, hoy tengo que salir en la noche. Por eso los traigo ahorita. Ya les voy a mostrar cómo es, dónde se mete. Ay Dios mío, dónde se mete y todo. Estoy llegando al Vila. Ya les voy a mostrar. A ver, el supermercado Vila que está por mi casa, el más cercano. Bueno, aquí acabo de meterlo, listo, eso es todo señores Bueno mis amores, esto fue todo por esta ocasión De verdad que fue un poco raro mostrarles Yo recién levantada haciendo una prueba del COVID Lo que pasa es que ahorita en la noche tengo que ir a una cena Y eh, me hice esta prueba en la mañana Si la entregas antes de las 9 de la mañana te entregan los resultados durante el día. Aunque esta es la hora que estoy grabando el video. Son las 4 y media de la tarde. No me han entregado. Por primera vez no me han entregado la prueba a tiempo. Normalmente yo me la he hecho antes de las 9 de la mañana, como dice ahí. Y eh, me dan la prueba en la tarde. Vamos a ver si recibo el email en lo que va de día. Pero bueno, por ahora esto es lo más importante, hacerse la prueba, llevarlo y entregarlo. Y ya, esperas en tu email la respuesta. Esto está súper, súper, súper fácil y práctico para los que no quieren estar haciéndose la prueba con el isopo. Así que bueno, mis amores, esto ha sido todo. Espero que se encuentren súper bien. Recuerden que pueden seguirme en Instagram, escribirme por privado si tienen alguna pregunta. O en el nuevo grupo de Facebook que tenemos que se llama Jessely Helps Group. Vivir o estudiar en Austria. Únanse y por ahí pueden hacer preguntas entre todos, nos ayudamos, así crecemos todos y todos pueden ver también las preguntas y nutrirse. Así que nada, mis amores, también recuerden que tengo ahora una tienda de productos venezolanos en Viena, donde vendo pirulí, chicha y de todo, todo lo que estamos acostumbrados a comer los venezolanos y latinoamericanos. Así que nada, ahora sí chicos, me despido de ustedes con el mayor de las alegrías, porque sé que por allá está todo mejorando, igual que aquí, así que espero verlos pronto por aquí. Un besito, chao.